Bueno, pues muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy nos encontramos con un tutorial en el que os voy a enseñar a cómo añadir luminosidad o gamma a vuestro texture pack O a vuestro Minecraft si jugáis con el default Y bueno, lo, lo que os vengo a explicar es que en, estás tú en un survival tan tranquilo y hasta que te metes en una cueva todo se ve bien Pero en cuanto te metes tienes que estar antorcheando o si no tienes antorchas poniendo lava o incluso en casos de desesperados mecheros pero esto puede acabar muy mal y además eh, no es de lo más cómodo. Entonces lo que os venía a enseñar es a cómo iluminar las cuevas o los, las zonas oscuras en Minecraft sin necesidad de poner antorchas. Simplemente añadiendo algo a vuestro texture pack. Y bueno, vamos a proceder con el tutorial. Vale, lo que tendréis que hacer para añadir el gamma a vuestro texture pack será entrar en el link que os habré dejado en la descripción, que es del... Lightmap, que es como un texture pack que tienes que poner encima del que usas. Entonces lo descargáis a través del navegador, o como queráis. No tarda mucho, pesa apenas 66 kilovatios, así que en sí ya se os descargará. Y bueno, después de esto tendréis que darle a la tecla de inicio más R. Teclear aquí, tanto por ciento, app data tanto por ciento. Le damos a aceptar. Entraremos en esta carpeta, donde tenemos que darle a punto Minecraft. Resource Packs y aquí tenemos que añadir Esto que acabamos de descargar Lo ponemos Y ya está, ya lo tendríamos Ahora lo único que tenemos que hacer es eh, Meternos en nuestro Minecraft Y co comprobar que funciona Vale, una vez dentro de nuestro Minecraft Lo que tendremos que hacer será Obviamente abrir Las opciones y entrar en los paquetes de recursos Como hemos metido la el Andrés Lightmap en la carpeta de resource packs lo tendremos y lo ponemos encima del texture pack que estamos usando actualmente funciona con cualquiera en la versión 1.7 y 1.8 no da lag es decir, un texture pack que así normalillo ocupará entre 1 y 3 megabytes pues esto ocupa eh, ni siquiera un megabyte así que podéis daros cuenta que no gasta nada bueno aquí estoy yo cayendo en una cova y os, aquí os estoy enseñando que al entrar en las cuevas sin necesidad de antorchas se ve perfectamente sin iluminar y esto es gracias al light map que os he puesto que añade gama a vuestro texture pack sin necesidad de abrir photoshop ni ningún otro programa simplemente entiendo en la carpeta de .minecraft así que nada ese ha sido el tutorial espero que os haya servido como veréis funciona en cualquier ocasión aquí estaría oscurísimo y se ve perfectamente y nada espero que os haya servido Recordad que si haces así deis un like, lo compartáis y os suscribáis. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos a la próxima. Un saludo a todos y chao chao.